Hola, mi nombre es Nima y soy colombiana y como pueden ver también soy monja budista. Hoy voy a hablar un poco con ustedes acerca de la fuente de la felicidad. Todos nosotros desde que nacimos estamos buscando felicidad y bienestar. Empezamos en la infancia apegados a nuestros padres buscando su calor, su protección, su amor, los cuales vemos como la fuente de bienestar y felicidad. A medida que vamos creciendo, vamos ampliando ese círculo de bienestar e incluimos a nuestros familiares, amigos y a nuestros entornos. Pensamos que la felicidad es mantenernos rodeados de aquellos que nos quieren nos apoyan y nos protegen. Pensamos que la felicidad es estar en un lugar que nos agrada, tal vez con más oportunidades o más diversiones o mejor clima. En nuestra adolescencia puede que nos enfoquemos en tener experiencias y aventuras que nos hagan sentir libres, independientes y nos llenes de emoción. Más adelante buscamos la felicidad en una pareja, en hijos, en una profesión, en el dinero, en nuestras posesiones, y hasta en nuestra reputación. Y poco a poco, nos vamos dando cuenta de que ninguna de estas cosas realmente nos trae felicidad duradera. Por supuesto que en un principio, cuando obtenemos las cosas que queremos, por las que hemos luchado, entonces sentimos satisfacción y felicidad. Y mientras más esfuerzo hacemos por obtenerlas, más satisfacción sentimos cuando finalmente las alcanzamos. Y puede que esa satisfacción y felicidad duren por largo rato. Pero sin falla, esa satisfacción se evapora. Esa felicidad va disminuyendo hasta quedar en nada. ¿Por qué? Porque esas mismas cosas que tanto queremos, que tanto anhelamos, no son duraderas. Se dañan, se rompen, pasan de moda, alguien nos las roba. En fin, van cambiando, van desapareciendo, se van desintegrando. El trabajo que tanto anhelábamos se vuelve un dolor de cabeza. La relación sentimental monótona. Nos aburrimos de la persona con que estamos. La pareja ya no nos causa tanta alegría y felicidad como en un principio. Los amigos nos hacen, nos hacen a un lado para dedicarse a otras cosas. En fin, después de un tiempo, las situaciones, objetos y personas que tanto queríamos, ya no nos proporcionan esa misma satisfacción y felicidad. Y cuando esa satisfacción se evapora, entonces nos enfocamos en obtener otras cosas. Un carro nuevo, una casa más grande, un trabajo diferente, una pareja más comprensiva que luzca mejor, más apuesto, más bonita. ¿no? La tecnología del momento. Buscamos mm, uh, mantenernos siempre al frente de toda innovación. Al frente de la moda. ¿no? Así sucesivamente. Nos lanzamos en una carrera desbocada y sin fin para reemplazar a todo aquello que en un principio nos gustó y nos trajo felicidad, y que ahora ya no lo hace. Esta búsqueda perenne de felicidad en objetos y situaciones que no tienen el poder de darnos felicidad duradera, nos deja insatisfechos, frustrados, cansados, deprimidos y a veces hasta enfermos. Todo esto sucede porque estamos buscando la felicidad en el mundo externo, en todo aquello que está fuera de nosotros. Y no nos percatamos de que la fuente de la felicidad duradera se encuentra en nuestro mundo interno, está dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Y la pregunta que nos debemos hacer para alcanzar esta felicidad no es ¿Qué necesito tener hoy para ser feliz? La pregunta que nos debemos hacer es ¿Qué cualidades necesito cultivar hoy para ser feliz? Son dos preguntas muy diferentes que conllevan a respuestas muy diferentes y por supuesto a resultados muy diferentes. El proceso de incrementar nuestra felicidad requiere dos cosas, dos procesos. El primer proceso es el proceso de abandonar acciones y actitudes negativas. Y en su lugar, poner en práctica el segundo proceso. Y el segundo proceso es cultivar actitudes y acciones positivas. Las acciones y actitudes negativas son aquellas que hieren y causan daño a los demás mientras que uh, las acciones positivas son aquellas que traen beneficio a los demás y a nosotros mismos. Por supuesto que nosotros nos creemos incapaces de herir a los demás, no vemos nuestras acciones como dañinas, sin embargo si decimos pequeñas mentirillas si criticamos aquí y allá, si calumniamos a alguien de vez en cuando, ¿sí? si engañamos o si hacemos una trampita aquí, otra trampita allá, si amenazamos a alguien o aparentamos ser lo que no somos o nos adueñamos de cosas que no nos pertenecen. Cuando competimos con los demás en vez de colaborar con ellos, cuando hacemos que dos personas se enfaden la una con la otra, cuando, cuando le damos rienda suelta al odio, la avaricia, la lujuria, la envidia, con cada una de estas acciones le estamos haciendo daño a alguien y en última instancia nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Estas acciones, en vez de fomentar nuestra paz interior, crean inseguridad y culpabilidad en nosotros, crean intranquilidad en nuestra mente, nos desestabilizan emocionalmente y poco a poco estas acciones erosionan nuestra autoestima, al igual que nuestras relaciones con los demás, causan la discordia y nos acarrean problemas. Con esta clase de acciones negativas, también desestabilizamos a las personas que nos rodean y terminamos perdiendo su confianza. Cuando criticamos, damos pie a que nos critiquen. Cuando engañamos y hacemos trampa, vivimos con miedo a que se enteren. Cuando calumniamos, nos vienen a reclamar. Cuando causamos desacuerdos, quedamos mal con todos. Estas situaciones negativas que creamos nos afectan negativamente a nosotros mismos, tanto en ese momento como en el futuro. Para uh, poner en práctica este proceso de abandonar estas acciones negativas, estas actitudes negativas, el primer paso a dar es uh, identificarlas, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a lo que pensamos, a lo que decimos y a lo que hacemos. Tenemos que estar convencidos de que nuestros pensamientos influencian lo que hacemos y lo que decimos. Por ejemplo, si tenemos una buena impresión de una persona. ¿no? Una persona nos cae bien, somos amigos, hacemos cosas juntos, etc. En esa situación tenemos la tendencia a ser amables con esa persona, a hablar bien de ellos, ¿no? a tener una relación amistosa, muy cercana. Pero, por el contrario, si la persona no nos agrada, si tal vez tiene opiniones diferentes a las de nosotros, si no nos trata bien, uh, entonces lo más probable es que nosotros la tratemos mal también, o la ignoremos. ¿no? Entonces, otro ejemplo es que si pensamos que un problema es difícil de resolver, más nos preocupamos y menos claridad tenemos para resolverlo. Estos ejemplos muestran cómo nuestra actitud y nuestro pensamiento influencian la forma en que nos comportamos con los demás o en la forma en que uh, tratamos de enfrentarnos a las diferentes situaciones que se nos presentan. Pero a pesar de esto, muy pocas veces nos detenemos a observar qué es lo que está pasando en nuestra mente. Estamos tan enfocados en el exterior, en lo que los otros hacen y dicen, que no nos percatamos de nuestros propios pensamientos ni de nuestras acciones. Entonces, lo aconsejable es ir más despacio. Simplificar nuestra vida, simplificar nuestra rutina, para así tener tiempo y espacio para observar y evaluar más detenidamente nuestros comportamientos y lo que sucede en nuestra mente. Si en este plan de observación detectamos pensamientos y actitudes, y a acciones negativas, no debemos sentirnos culpables o deprimirnos o pensar que somos malas personas. Um, al contrario, el estar envueltos en este proceso de observarnos y tratar de evaluar nuestras acciones, nos debe dar un aliciente, nos debe dar un poco de alegría porque estamos tratando de hacer algo positivo, de cambiar, de transformar nuestras acciones y actitudes que son tan automáticas en, en algo diferente, en algo más positivo. Entonces cuando nos encontramos con que sí, es cierto, tenemos pensamientos negativos, tenemos acciones negativas, simplemente lo aceptamos. Aceptamos nuestras fallas, sin culpabilidad, sin... Uh, castigarnos a nosotros mismos, sin sentir vergüenza, ¿no? Nos hacemos, simplemente nos hacemos el propósito de superarlas, con el fin de aumentar nuestra felicidad y la felicidad de los que nos rodean. Todos los seres vivientes tenemos la capacidad y la posibilidad de cambiar. Esto uh, no es algo que solamente algunos poseen. Todos, todos sin excepción, tenemos esa capacidad. Hasta un perrito, hasta un perrito lo podemos entrenar para que no destruya el sofá, para que no uh, se coma una comida que no es buena para, para él, para que no se orine en la casa eso es un perrito, ahora a un ser humano que tenemos muchas más uh, posibilidades mucha más capacidad cognitiva, intelectual ¿no? entonces para nosotros los seres humanos las posibilidades de poder adiestrarnos de poder transformarnos de poder pensar y actuar de forma diferente es mucho más grande, mucho más amplia entonces tenemos ese potencial tan grande que um, podemos utilizar Podemos desarrollar paulatinamente, poco a poco, con determinación, con consistencia, ¿no? Con empeño, con dedicación. Solo realmente necesitamos un, un método, un método para poder lograrlo. Entonces voy a sugerir un método que ojalá les parezca sencillo, ¿no? porque cuando encontramos un método sencillo es más fácil aplicarlo, más fácil dedicarnos a él y, um, y así podemos uh, vencer los obstáculos de, uh, de estar muy ocupados o de que tal vez no nos dé mucha gana un día o que tengamos un, un poco de... Uh, estemos cansados, etc. Entonces el método es el siguiente. Todas las noches, antes de acostarnos, podemos hacer un pequeño espacio en nuestra rutina. Podemos buscar un lugar en nuestra casa donde podamos tener un momento de solitud, un momento de, uh, de calma, sin distracciones. Donde podamos hacer un resumen mental mental. Del, de nuestro día, como que recordar, si queremos tener una nota para hacer apuntes, eso también ayuda. Entonces, um, recordamos qué hicimos ese día, cómo fueron nuestras interacciones con las personas con las que nos topamos ese día, qué dijimos. ¿Cómo reaccionamos ante los eventos que se presentaron? Las situaciones que se presentaron. ¿Qué actitudes salieron a relucir? Y, y, y, y en, en términos a nuestras acciones, ¿qué acciones fueron positivas y qué acciones fueron negativas? Um, y esto... Este, este resumen, este análisis, esta investigación de lo que nos pasó durante el día, la hacemos con el propósito de ver cuáles son las áreas en que podemos cambiar. Y si podemos mmm, también recordar nuestras actitudes, los pensamientos que tuvimos durante el día, eso también nos ayuda mucho. Entonces, este ejercicio es no solamente de recordar lo que pasó, pero también formular un plan para cambiar aquellas cosas negativas que queremos cambiar. Para, un plan para dejarlas a un lado y en su lugar uh, poner en práctica actitudes y acciones positivas. Entonces, ese es el objetivo de este ejercicio que vamos a tratar de hacer. Y es bueno tratar de hacerlo todas las noches con consistencia y, um, y dedicarnos y verlo, pues, dedicarnos a él y verlo como una llave para nuestra propia transformación. Por ejemplo, si durante el día se enojaron con alguien y, terminan, y terminaron diciendo palabras hirientes, entonces. El plan de cambio puede ser pedir disculpas a esa persona y tener más paciencia en el futuro para no terminar en situaciones similares. Ahora, también podemos analizar cuáles fueron nuestras actitudes que nos llevaron a enojarnos en primer plano. Puede que hayamos estado viendo la situación desde un punto de vista muy estrecho, Puede que estemos viendo la situación desde un de punto de vista autocentrado. Puede que hayamos tenido unas, idea, unas ideas erradas y no haber comprendido el mensaje o las palabras que nos dijo la otra persona. Entonces también es bueno analizar eso. En desde qué punto nuestra actitud se haya podido quedar corta o nuestra comprensión de la situación haya sido errada. Todas estas Uh, indicios nos ayudan a tratar de comprender mejor uh, qué estaba sucediendo en nuestra mente y cómo poder cambiarlo en el futuro. Ahora, si encontraron una situación en la que surgió la envidia por lo menos, el plan a formular para la corrección sería en vez de sentir envidia, alegrarse por la buena suerte o las buenas cualidades de la persona ¿no? y en, esto en términos de la acción en términos de la actitud podríamos sentarnos a analizar de dónde viene esa envidia, por qué estamos sintiendo eso en ese momento hacia esa persona, cuáles son los factores internos nuestros la forma en que nos vemos a nosotros mismos que, que dan pie o plataforma para que la envidia surja entonces Notando todo esto, ya podemos entender más de dónde vienen estas actitudes y cómo empezar a cambiarlas. Otro ejemplo, por lo menos, si quieren superar la avaricia, podemos practicar la generosidad. Si nos damos cuenta que durante el día hemos tenido oportunidad de ser generosos, ya sea con nuestro tiempo o con nuestros recursos, y no lo hemos hecho, entonces podemos tratar de ver de dónde se desprende esa falta de generosidad estamos tan apegados a nuestros recursos tenemos miedo de perderlos tenemos miedo de compartir entonces um, estas actitudes se pueden superar con uh, practicar practicar tener una actitud más generosa y una actitud más abierta a compartir tanto nuestro tiempo como nuestra energía como nuestros recursos y cómo poquito a poco. No tenemos que empezar tirando la casa por la ventana. Podemos empezar con cinco minutos aquí, ayudar a alguien por cinco minutos allá, dar una pequeña donación aquí, etcétera, ¿no? Poco a poco y paulatinamente. Y, y si lo que hicimos fue criticar a alguien durante el día o a varias personas, entonces podemos hacer el propósito como parte de nuestro plan de cambio de hablar solo de las cualidades positivas de las personas a las que solemos criticar o las personas con las que nos, uh, nos rodeamos. Solamente hablando de sus uh, cualidades positivas, inmediatamente crea un ambiente diferente alrededor de nosotros, ¿no? Enfocándonos en las cualidades positivas de los demás, no solo nos ayuda a parar la crítica, sino también nos ayuda a relacionarnos con ellos de una forma más genuina, más positiva, más, uh, más de apoyo. Y a medida que van poniendo en práctica estos planos de cambio, pueden tomar nota de cualquier dificultad que encuentren, al igual que las áreas donde tienen éxito. Con esta información pueden seguir adaptando este plan para que les dé mejor resultado con el transcurso del tiempo. Es bueno saber de antemano que este proceso de cambio toma tiempo y toma esfuerzo y que tenemos que tener constancia ¿no? y empeño para no darnos por vencidos. Y si nos topamos con obstáculos, con problemas, si resulta ser más difícil de lo que pensábamos, simplemente lo aceptamos. Es así como, como es, no solamente para ustedes, sino para todos los que estamos en este plan de, de transformación. Y no darnos por vencidos, sino que seguir continuando con uh, nuestro empeño. Bueno, ya vimos cómo el proceso de aumentar nuestra felicidad Abandonando acciones y pensamientos negativos. Y ahora vamos a charlar un poquito sobre cómo ser más felices adoptando y cultivando acciones y pensamientos positivos. La actitud más positiva que podemos cultivar es la de querer ayudar y beneficiar a los demás. Cuando tenemos esa actitud en nuestra mente y en nuestro corazón, automáticamente nuestras palabras y acciones se tornan más bondadosas. Aumenta nuestra paciencia y tenemos más capacidad para la generosidad y el perdón. Al incrementar estas cualidades, nuestra vida se vuelve más agradable. Nos enojamos menos, se disminuyen los resentimientos, nuestras interacciones con los demás son más positivas y nuestra autoestima crece. Para desarrollar esta actitud, reflexionamos sobre la bondad de, que hemos recibido de todos los seres a nuestro alrededor. Imagínese cómo sería su vida si no existieran hospitales, o medios de transporte, o medios de comunicación. Si no existieran sistemas de educación o tecnología o electricidad o servicios sociales. Si no tuviéramos acceso a supermercados, ¿no? a comida en la tienda, a, a ropa, a medicinas. Nuestra vida depende directamente del trabajo y el esfuerzo de muchos en todos los diferentes campos laborales. No solamente de muchos seres humanos, sino también de muchos insectos y animales. Como sabemos, uh, um, ahora que estamos en esta situación de cambio de clima a nivel global, vemos como todos los componentes de, uh, ecológicos los árboles, los insectos, los animales, todos estos ayudan a mantener un balance en este planeta que directamente contribuye a nuestra salud y a nuestra propia vida. Entonces, pensando en las contribuciones diarias de, muy, de todas las personas y de todos los animales, hay insectos a nuestro alrededor, eh, podemos generar y llenar nuestro corazón de gratitud y aprecio hacia las personas, pero también hacia todos los elementos de nuestro medio ambiente. Por supuesto, las personas que conocemos, nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, pues todos ellos también aportan mucho a nuestra felicidad y bienestar entonces igualmente a ellos los incluimos en nuestras reflexiones, ¿no? acordándonos de situaciones específicas en que ellos nos han ayudado. Entonces cuando, en, cuando pensamos y reflexionamos sobre toda la bondad que hemos recibido, tanto de los que conocemos como de los que no conocemos, de los humanos como de los que no son humanos, podemos empezar a generar esa actitud de aprecio, de gratitud, de um, valorizar podemos valorizarlos, empezar a valorizarlos. Aún si no nos llevamos bien con algunas personas en nuestro alrededor, estoy segura que podemos acordarnos de algún momento en que hasta esas personas nos ayudaron. Para afianzar esta actitud en nuestro corazón, es bueno reflexionar sobre esto diariamente. Por supuesto, durante el día nos podemos uh, dedicar unos minutos diarios a generar la gratitud y el aprecio. Podemos generar estos sentimientos hacia individuos o hacia grupos. Si es más fácil, podemos empezar por aquellos que conocemos y luego extender nuestra reflexión a aquellos que no conocemos. Lo bueno de trabajar con la mente es que lo podemos hacer en cualquier parte y en cualquier momento. Por ejemplo, mientras estamos comiendo, podemos agradecer a todos los que contribuyeron a que disfrutáramos de esa comida. No solo la persona que la cocinó, sino los agricultores, los transportadores, los vendedores los que fabricaron las herramientas y máquinas usadas en todo el proceso relacionado, y hasta los animalitos e insectos que murieron como resultado de esta cadena de suministro, que hizo que llegara esta comida aquí a nuestra mesa. Cuando nos desplazamos de un lugar a otro, podemos dar gracias mentalmente a los que construyeron la carretera, a los ingenieros, los mecánicos, los conductores, los trabajadores de las fábricas de automotores, los ensambladores y demás. Y cuando estamos descansando en nuestra casa, podemos agradecer a los constructores, los albañiles, los electricistas y otros que participaron en su construcción al igual que a los que fabricaron los materiales utilizados en esa construcción, los que hicieron los muebles que tanto disfrutamos, ¿no? el televisor, la computadora, el teléfono, etc. Podemos estar agradecidos por todo eso. Y de esta forma, en varias situaciones de nuestra vida diaria, podemos utilizarlas como plataforma para generar la gratitud y el aprecio. Una vez que hemos generado estas, estos estados mentales tan positivos y beneficiosos hacia los demás, entonces también podemos empezar a generar bondad y compasión hacia ellos. Bondad es una actitud de benevolencia hacia los demás mediante la cual les deseamos felicidad y todo lo que conlleva a esa felicidad. Algunos usan la palabra amor, pero yo prefiero decir bondad porque amor muchas veces se confunde con apego y no es apego lo que estamos tratando de cultivar. La compasión es desear que todos los seres vivientes sean libres de sufrimiento y de todo lo que les causa sufrimiento. Entonces, ¿cómo generamos la bondad? Generamos la bondad deseándole a todos los seres que sean felices, que obtengan sus necesidad, necesidades diarias, que tengan éxito en todas sus labores y proyectos, que desarrollen todas las cualidades positivas, que donde quiera que vayan encuentren las puertas abiertas, que vivan en armonía, que vivan en paz, y que todos a su alrededor, os también, uh, tengan paz. Y que vivan... Uh, y que encuentren ayuda cuando lo necesiten. Deseamos estas cosas mentalmente ¿sí? y repetimos estos deseos hasta que empecemos a sentir un sentimiento de ternura en nuestro corazón, un sentimiento de bondad. Cuando sentimos que nuestro corazón se expande, se abre y... Um, Empieza a surgir este sentimiento muy bonito, ¿no? Cuando sintamos eso, podemos extender ese, sen ese sentimiento y enviárselo a la persona o al grupo en que nos estamos enfocando. Aunque empezamos deseando estas cosas a un nivel superficial... Lo que realmente causa efecto en nuestra mente y corazón es mantener este deseo a un nivel muy profundo donde pase a ser parte integral de la forma en que vemos y nos relacionamos con todos. Por eso tenemos que reflexionar sobre esto diariamente. Podemos empezar con nosotros mismos deseándonos felicidad y paz um, a nosotros mismos y deseando que podamos obtener todo lo que necesitamos diariamente. Y una vez que empezamos a sentir el efecto positivo de esta reflexión, podemos pasar a desearlo para otras personas. ¿Cómo generamos la compasión? El proceso es muy similar al que, al cabo al que acabo de mencionar, pero en este caso de la compasión, Deseamos que todos estén libres de sufrimiento y de todo lo que les causa sufrimiento. Reflexionamos en los sufrimientos que abundan en nuestra sociedad, por lo menos la pandemia. Muchas personas han contraído esta enfermedad, este virus, y muchas personas han muerto. Muchas personas han perdido seres queridos, lo que trae mucho sufrimiento. Podemos pensar en los que sufren por guerras, por sequías, los que están desempleados y están sufriendo los uh, efectos económicos negativos de esta pandemia. Y entonces um, conectarnos con ese sufrimiento de los demás nos ayuda a generar la compasión. También podemos pensar que todas estas situaciones que causan sufrimiento no están bajo nuestro control. Simplemente suceden y tenemos uh, poca, yeah, poca forma de remediarlos. Lo único que podemos hacer es cambiar la forma en que reaccionamos ante ellos. Entonces repetimos estos deseos hasta que empezamos a sentir la compasión en nuestro corazón. Y cuando ese sentimiento surge, también lo podemos extender y enviárselo a la persona o al grupo en el que nos estamos enfocando. Al igual que con la bondad, podemos empezar teniendo compasión por nosotros mismos porque estamos íntimamente um, relacionados o yeah, conocemos íntimamente aquello que nos causa sufrimiento. Entonces se nos hace fácil, más fácil desarrollar la compasión en base a nosotros y luego mediante eso empezar a proyectarla hacia los demás. El objetivo de generar la bondad y la compasión no solo es uh, hacerlo hacia nuestros amigos y familiares sino que también en último plano cuando estemos ya uh, más familiarizados con este proceso es extender estos sentimientos hacia las personas extrañas y hasta los que consideramos como enemigos, los que nos causan problemas, los que nos causan frustraciones. Entonces poco a poco, generando bondad y compasión y abandonando nuestras actitudes y acciones negativas, vamos a crear un, un ambiente diferente en nuestra mente, donde más fácilmente surge la felicidad, más uh, fácilmente surge la uh, satisfacción y por ser regidas por nuestros procesos internos, esta felicidad y esta satisfacción, son más duraderas, más estables de la felicidad y satisfacción que podemos obtener con todas esas cosas que son externas a nosotros. Aunque en general estos estados mentales positivos son difíciles de obtener en un principio, Mientras más nos acostumbremos y más nos familiaricemos con ellos, más fácil será desarrollarlos en nuestra mente. Brotarán casi automáticamente. Los tendremos más al alcance de la mano cuando nos estemos enfrentando en situaciones donde lo necesitamos. Entonces, la tarea para todos ustedes es practicar estos métodos para incrementar la felicidad. Como mencioné anteriormente, estos métodos se pueden practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras más los hagamos, más cambios positivos vamos a notar en nuestro estado de ánimo y como consecuencia vamos a también a notar cambios en cómo los otros, las otras personas se, rela se relacionan con nosotros. Les dejo esa tarea. Muchas gracias.